Simplifique su forma de interactuar con los clientes, de trabajar y de analizar los datos con PureCloud, una plataforma omnicanal basada en la nube que captura todas sus interacciones con los clientes en un solo lugar. Vamos a ver cómo Juan, agente de G-Bank, puede usar PureCloud para atender mejor a sus clientes y trabajar de forma más eficiente. Inicia sesión para ver su perfil. Aquí puede personalizar su configuración e indicar sus competencias ya sea de forma manual o importándolas desde LinkedIn. También puede ver qué compañeros están conectados por si necesita ayuda. Juan se activa en la cola para que PureCloud sepa que está disponible para atender a los clientes, ya sea por web, chat, email, teléfono y otros canales. Todo visible en el panel de interacciones activas. Los scripts muestran información acerca de la persona que llama, recogida a través del IVR, o de otras fuentes de datos y ofrecen funciones adicionales útiles para el agente. Son totalmente personalizables y se pueden diseñar a gusto del consumidor. PureCloud ofrece el historial completo del cliente para ayudar a los agentes a hacer mejor su trabajo. Una vista omnicanal integrada muestra todas las interacciones que se han establecido con el cliente. Juan puede ver en el historial de conversaciones que el cliente inició un chat web antes de realizar esta llamada telefónica para pedir información sobre una promoción. El agente recopila todos los detalles del chat web para retomar la conversación desde donde se quedó. Si es necesario, puede consultar correos electrónicos anteriores o cualquier otra información más antigua. También puede navegar junto con el cliente o compartir la pantalla durante la conversación. Para responder a las preguntas de un cliente, Juan puede consultar las respuestas predefinidas para las preguntas más habituales, consultar el sitio web para ampliar los detalles o programar una llamada para más tarde. Una vez resuelta la consulta, Juan puede asegurarse de atender la devolución de la llamada él mismo. O si hay otro equipo que pueda atender mejor la consulta, Juan puede comprobar la presencia de otros agentes en tiempo real antes de transferir la llamada. PureCloud permite localizar fácilmente a la gente que mejor pueda atender cada consulta. La página Perfil muestra información acerca de los compañeros, incluidos sus cargos, relaciones profesionales, disponibilidad en tiempo real e información de contacto. La colaboración interna permite a Juan buscar a otros profesionales y ponerse en contacto con ellos en función de sus competencias y especialidades. Juan identifica a Jaime como el compañero que mejor puede ayudarle con la consulta que tiene entre manos. Juan puede utilizar la función de chat para ver todo su historial de conversaciones, invitar a otros a participar o iniciar una nueva conversación por chat web llamada telefónica o videollamada compartiendo pantalla. PureCloud facilita la colaboración a nivel de empresa para que atienda mejor a sus clientes. Vamos a echar un vistazo a las funciones más importantes de PureCloud para supervisores. Judith es supervisora y utiliza el panel de actividad de las colas para ver qué equipos están activos en el sistema en ese momento. PureCloud ofrece información detallada en tiempo real sobre el número de llamadas telefónicas que se están atendiendo ese momento y el número de llamadas telefónicas que esperan a ser atendidas. Con los datos de los agentes, Judith puede ver cuántos agentes están en un equipo y si están cumpliendo los niveles de servicio. Decide ver en detalle al equipo de asistencia técnica para comprobar qué agentes están activos y el número de interacciones respondidas en un día. La vista de rendimiento permite a Judith ver en un desglose de las estadísticas de un intervalo de tiempo determinado. Esto significa que puede consultar el rendimiento del Contact Center para responder en el momento a los picos de llamadas, a la escasez del personal o a cualquier otra variable. Con PureCloud Vr Architect, Juan puede crear flujos de llamada complejos con solo arrastrar y soltar. Gracias a tecnologías como las de reconocimiento de voz, texto a voz e integración de datos procedentes de su web, puede diseñar desvíos de llamadas personalizados e inteligentes, así como configurar las opciones de autoservicio. Por ejemplo, Judith puede modificar el flujo de una llamada entrante. Con ayuda de las herramientas, puede transferirla automáticamente a un equipo específico. O bien, utilizando información existente del cliente o información que ha ido introduciendo en el IVR, puede priorizar las llamadas de clientes VIP para asegurarse un tiempo de espera mínimo. Cree experiencias excepcionales y fluidas con las funciones Omnicanal de PureCloud, una plataforma cloud all-in-one que aumenta la productividad, fortalece los equipos y proporciona la mejor experiencia de cliente. Descubra cómo PureCloud hace que sea simple, eficiente y fluida. Para reservar una demostración en directo, visite nuestro sitio web o llámenos hoy mismo.